Manejo ahí? ¿Ya? <risa> ¿Eh? <risa> espérate, espérate. ¿No le eches mucho por ¿Que le mucho? Espérate, espérate. A ver, pronto. Pon el poco, pon aquí. El... no No, ya, ya, ya, ¿Le ya. más? de más. Sale todo. No, estoy riendo. <risa> <Yes. risa> ya. No ¿Ahora? ahora, agarra este. ¿Cuál? ¿Qué te lo sabes de tu mano? Ay, es es mío. Ahí, ya. No, no. Bueno, ahora quita la primera pinza de este lado. Agarra el cable. No toquen. Ahora mételo despacito. Sácalo despacito, despacito y así como que entra. A ver, mételo. pero no se ve la otra punta.